Hola, hola. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Como todos los días, a las siete de la noche, mi nombre es Boris Darmond. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta noche nuevamente nuestro programa del día de hoy. Todos los días salimos en Facebook Live, búscame como Boris Darmond, y allí estamos, listos para compartir contigo en vivo nuestros temas. Y también, 15 o 20 minutos después de nuestro programa haber terminado, podemos compartir contigo a través de Boris Darmond Canal en YouTube. Búscanos como Boris Darmon canal o suscríbete para que puedas tú recibir notificaciones de nuestras conferencias cada noche que salimos al aire. Hoy estamos en continuación con nuestro programa de eh, autoliderazgo y por supuesto hablando de las fortalezas que nos ayudan a cumplir nuestra misión. Hoy vamos a hablar de tres de ellas que son sumamente valiosas para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de la autorregulación o autocontrol. Si bien es cierto, el autoliderazgo tiene que ver no solamente con nuestra vida en forma eh, específica, eh, cómo hacer cosas, cómo manejar cosas, cómo dejar de hacer cosas, también nos ayuda mucho el concepto del autocontrol. Tú sabes lo que es correcto. Todos tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, aquello que nosotros Sabemos por una actitud moral, por una actitud de conciencia y aprendizaje de la vida qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de tener culturas y en las culturas acostumbramos a tener ciertos comportamientos. Y esos comportamientos tienen que ver, por ejemplo, con el relacionamiento con las personas. En algunos lugares se utiliza un lenguaje que es ofensivo en otro. Y saber dónde estoy, saber estar ubicado adecuadamente, me permitirá saber cómo yo debo hablar. Si, por ejemplo, estoy en un lugar donde comen cierto tipo de comida por su cultura o por su forma de vivir, también debo saber que ese tipo de comida es la comida que sin duda yo podré o aceptar o negar. Si veo que esa comida me hace mal, seguramente voy a decir no. Aunque normalmente en la vida diaria es tanta nuestra falta de autocontrol que normalmente asumimos de que lo que comemos está bien, pero no siempre lo que comemos está bien. Está bien porque nosotros así lo hemos aceptado en nuestra cultura. El otro día conversábamos un poco acerca de los efectos de una bebida, que no voy a mencionar su nombre, y que muchas personas la dejan un tiempo, y otras vuelven a tomar de ello. Siempre decimos que esta es dañina para nuestros riñones, para el estómago, para, para no eh, tener efectos de gastritis y cosas por el estilo. Pero llega un momento en que tanto es el deseo que no tenemos autocontrol, no nos autorregulamos a nosotros mismos. Gracias a qué? A nuestros impulsos personales, a nuestros deseos personales. Generalmente cuando hablamos de la comida estamos manejados por impulsos. Generalmente cuando llega la una de la tarde y llega la hora del almuerzo, decimos, ¿qué quiero comer hoy? Y como tenemos la posibilidad de eh, visitar restaurantes, si en los restaurantes encuentras una, un menú que nosotros conocemos como menú, ¿no? Una lista de alimentos que están a disposición del cliente, usted pide aquello que usted quiere. Si quiere combina una una especie con otra, un tipo de alimento con otro. Ahora el cliente tiene la razón y generalmente nuestra regulación o autorregulación o autocontrol no funciona. Nuestros deseos se sobreponen a nuestro bienestar. Comenzamos a buscarle razones o justificaciones porque ay ya después me curaré o después ya veré cómo resuelvo el problema, pero ahora yo quiero comer lo que quiero. Lo mismo sucede cuando planificamos viajes, por ejemplo. Eh, muchas personas no tienen regulación con respecto a sus tarjetas de crédito. Ven algo para comprar en un viaje o quieren ir a un viaje carísimo donde van a endeudarse para todo el año. Hay muchísima gente que comete el error de endeudarse para viajar todo el año. Y hay un refrán que no recuerdo que lo gustado, no, no sé cuánto, no me acuerdo el, el, el refrán, ¿no? Este, pero hay muchísima gente que vive endeudada gracias a sus deseos de viajar, según dicen de conocer. Es bueno conocer, pero no a costa de nuestra salud, no a costa de nuestro tiempo. Muchos padres de familia asumen cantidad de compromisos que no pueden cumplir y que para poder cumplir normalmente, quiero decir, y que para poder cumplir normalmente, eh, para poder cumplir, no, no pueden, quiero decir que no pueden cumplir normalmente, pero para poder cumplir, ¿qué hacen? Abandonan la familia, buscan dos trabajos, el hogar anda desordenado, los hijos llegan, los padres no están en la casa, eh, cuando los hijos salen, los padres tampoco están en la casa. Eh, generalmente hay situaciones que son producto de nuestra falta de autocontrol. Autocontrol Sería dormir lo suficiente, descansar, pagar la televisión. Eh, yo decía en una conferencia que la televisión no paga, no paga ni salud, no paga ni tiempo, al contrario, hace perder el tiempo, y muchas veces el televisor se convierte en parte de nuestro previo dormir. Y generalmente terminamos cansados, despertamos cansados, en la mañana eh, al sonido horrendo del de la alarma, nos despertamos eh, exasperados para comenzar un día con presión, no solamente para nosotros, sino también para los que nos rodean, vamos al trabajo, estamos agotados, estamos malhumorados, justamente porque falta autocontrol. Tú puedes controlar tus necesidades, tú puedes controlar tus impulsos. Si desarrollas conciencia, respecto a los efectos que produce el no tener control. Hay personas que sufren algunas enfermedades este, que van deteriorando su cuerpo. ¿no? Esas enfermedades muchas veces están presentes en nosotros y sabemos que no debemos consumir ciertas cosas para poder evitar, por ejemplo, la alta presión. Saben que no, no debemos consumir muchas grasas, mucha carne. Este, si tenemos diabetes, no debemos consumir azúcar. Y las personas que sufren de una enfermedad terminal, como el cáncer o otro tipo de cosas parecidas, generalmente cuando sus gustos, sus deseos controlan su naturaleza, generalmente no tienen un sistema de autocontrol y son esclavos de las consecuencias que produce la falta de autocontrol. No estoy queriendo decir que yo soy un hombre perfecto y por eso lo estoy recomendando, Estoy también aprendiendo, mientras les hablo a ustedes sobre este tipo de cosas, les voy mencionando y yo quiero también aprender para tener autocontrol. Es este, el que nosotros, en este, en este sentido, nosotros necesitamos aprender a mostrarnos ante nosotros mismos que tenemos la capacidad de poder guiarnos o autoguiarnos, autoconducirnos de la manera más adecuada para vivir una vida con sentido, con propósito. Es importante eso. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchas veces tiempo para pensar, para recapacitar, para apreciar la belleza de la naturaleza. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho al ir a vivir a las ciudades, creo que nos ha hecho perder nuestro sentido humano, natural. En algún momento, le comentaba a mi esposa, solamente hace unos 20 minutos fuimos a guardar las vacas, eh, a mirar cómo estaban las yeguas, y mientras acariciábamos a una de ellas, le decía a mi esposa, qué privilegio que nos da la vida de poder vivir en un lugar donde podemos gustar de la naturaleza. En las mañanas, el sonido de las aves, el cantar. Eh, la verdad que es incomparable. Vivir en contacto con el campo. Desde aquí se pueden hacer nuestros negocios. Desde aquí se puede vivir como si vive en la ciudad, con los privilegios. Y si tú haces un hogar autogestionable o autosostenible como el que tenemos nosotros, tú puedes hacer eso y vivir tranquilo. Acá tomamos la luz del sol para, para tener energía, tomamos el agua de un ojo de agua, que es el agua pura, que sale del subsuelo, los sistemas de desagüe están hechos de tal modo que se puedan autodestruir con productos propiamente hechos en la ciudad que de alguna manera nos ayudan, por eso decía yo, si podemos hacer una casa al 98% autogestionable sería maravilloso, que pagamos, claro, internet, el internet es el milagro de la vida y que tenemos que utilizar para comunicarnos, pero necesitamos tiempo para pensar y para pensarnos. Esto nos va a dar la capacidad de mirar el mundo de una manera diferente. Autorregulación. Y aquí viene justamente esta fortaleza que todos necesitamos. Capacidad de apreciar la belleza y la excelencia de lo que nos rodea. Ya casi nada nos asombra, casi nada nos llama la atención, porque todo está envuelto en Inseguridad, delincuencia, maltrato, relaciones inadecuadas, eh, conversaciones conflictivas. Ya no tenemos tiempo para observar lo bello que hay a nuestro alrededor. Nos hemos olvidado de la excelencia. Ya no, ve, ya no vemos las cosas maravillosas, las montañas, la belleza de sus líneas en comparación o en contraste con la con el fondo del universo, la noche de las estrellas, la belleza de la naturaleza, nos produce una recreación de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Hace poco estuvimos en Costa Rica, una reunión familiar, en las mañanas, como a las cinco y media de la mañana, íbamos a la playa y mirábamos la belleza, la combinación de ese amanecer, entre el sol saliente, las olas, las curvas de las montañas, los árboles, los cocoteros al lado de la playa. Yo me sentaba extasiado, me, me quedaba realmente mudo ante la belleza que hay en la naturaleza. En las mañanas aquí nos levantamos y de la ventana de nuestro cuarto podemos ver a las aves volar yo diría que Dios hizo el verdor de las plantas para producir paz y lo celeste del universo para darnos tranquilidad y quedarnos asombrados ante la naturaleza. Tener capacidad de apreciar la belleza, hacer un tiempo para poder sentarnos y observar. Yo tengo en la salida de la puerta del cuarto una unas perezosas le llaman aquí, unos asientos en los cuales tú te puedes sentar cómodamente y puedes observar lo verde, las aves, puedes escuchar el sonido del río cerca de tu ventana cuando suena en la noche, en el día, al amanecer. La naturaleza es un arte creado por el Dios Todopoderoso. Allí las ciencias se pasan décadas, siglos, tratando de encontrar su razón de ser. Pero estas cosas pequeñas, cotidianas, son las que debemos apreciar. Tenemos que desarrollar la capacidad de poder decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me alimenta. Hoy el bullicio de la ciudad, los autos, las motos, el sonido de las sirenas, nos dejan estupefactos ante lo horrible que ha hecho el hombre del lugar donde vive corremos de un lado a otro los buses llenos los aviones llenos la gente deambulando para un lado y para otro para sobrevivir para pagar las exigencias de la ciudad yo visito algunas casas de algunos amigos aquí en el campo viven 30 años con una tushpa una cocina hecha de barro para sentar sus ollas. Esas ollas que cocinan las ricas comidas propias del lugar, que alimenta y mantiene a la familia. Hoy conversaba con un amigo y toda su familia sale a trabajar, juntos, hijos, papá, mamá, y gustan del privilegio de la naturaleza. Ver transformar la naturaleza y sembrar y ver sus frutos da aliento al espíritu, da fuerza. Nos hace vivir una vida diferente, con sentido. Cuando nos relacionamos con los demás, nos vamos dando cuenta que el carácter se modela en relación con los animales, con, los, con la naturaleza. El vivir en la pausa. El vivir en el sonido quieto del río, de la selva, de la naturaleza, te hace dar sentido a tu vida. Cada mañana cuando despierto trato de ser agradecido con Dios. Y aquí está la próxima fortaleza que necesitamos aprender, la gratitud. Si tú eres consciente de las cosas que tú recibes de balde, gratis, de parte de Dios, te vas a dar cuenta que el único camino para vivir en paz y ser feliz es la gratitud. Hoy día, después de varios días, llovió copiosamente. Una hora fuerte y luego unas dos horas suavemente. Las plantas reviven, los árboles se ponen hermosos, los sembríos Parece que cobrar, cobrarían vida. Parece que ellos agradecen a Dios por la lluvia copiosa que cae. Hoy nosotros nos metimos al, a la piscina con lluvia. Las gotas de agua caían sobre nuestras cabezas. Y yo le decía a mi esposa, qué privilegio que tenemos de poder vivir en la naturaleza y gozar de la belleza de la lluvia. Ver las montañas cubiertas de esas gotas que alimentan, que dan fuerza a los animales, a las aves, a las plantas, a nuestros sembríos, que pronto cosecharemos con la ayuda de Dios con frutos abundantes. La gratitud es la expresión más profunda del espíritu del ser humano hacia aquel que nos dio la vida hacia aquel que nos dio todo para existir, para vivir, para tener paz interior. ¿Sabes? Yo te animo, te animo de verdad a que tú puedas tomar conciencia de tu vida y decirle a Dios, Señor, yo quiero una vida así, yo quiero una vida de paz, quiero dejar de correr, no sé hacia dónde estoy corriendo, pero quiero dejar de correr, quiero vivir una vida con sentido, con esperanza. Y estoy seguro que un día que tú lo logres, podrás decir: Esto es lo que yo quería. Esto es la verdad. Esto es lo que mi vida necesita. Estás cansado con dolores en tu espalda, en tu cabeza, en tus articulaciones, en tu cuerpo. Ven a vivir al campo. Ven a buscar la paz. Ven a buscar el bienestar. Rompe esa rutina de vivir en una cárcel llamada casa llena de rejas. Y vive una vida de libertad. Donde Dios toma el primer lugar en tu vida. Porque mira la naturaleza y ve las aves y ve las cosas que hay a tu alrededor. Y no tienes otra alternativa que decirle gracias Dios por lo que me das. Yo soy un hombre privilegiado. No porque soy especial sino porque soy el que más necesito de Dios, porque más necesito de su ayuda, porque Él ha sido y será siempre mi Señor, mi sustentador. Lo he aceptado, así lo creo. Yo quiero que tú también vivas una vida diferente al lado de Él, gozando de los privilegios que Él nos ha dado. Sé agradecido. Ten autocontrol siéntate a, a mirar la naturaleza, a gozar de la belleza, ten asombro de las cosas pequeñas y verás que tu vida vuelve a Dios y serás una vez más su criatura y Él te conducirá, te protegerá, te guiará, te dará todo lo que tú necesitas para ser feliz. Que Dios te bendiga en esta noche. Mi deseo es que estés en paz y que hagas planes para vivir una vida con propósito unida a la creación de Dios vamos ahora gracias Padre por el privilegio de compartir estos comentarios que solamente hacen o ayudan a vivir una vida diferente que tratamos de despertar la conciencia para poder cambiar nuestra forma de actuar pero también nuestra forma de pensar porque desde allí con tu Espíritu Santo obrarás en nuestra conciencia para vivir una vida con propósito Padre bendito, estamos aquí tratando de compartir con nuestros amigos todo aquello que tú nos has enseñado en tu palabra y queremos que tú nos ayudes a tomar decisiones firmes en nuestra vida para crecer en nuestras relaciones con los demás, para vivir una vida con sentido, para tener autocontrol, para admirar de la, admirarnos de la belleza que nos rodea y también ser agradecidos con todos que no, los que nos rodean y contigo sobre todo, porque nos das todo lo que nosotros incluso no merecemos. Te entregamos nuestra vida esta noche en tus manos para que tú nos ayudes a vivir una vida con propósito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Qué alegría poder compartir con ustedes una faena más de esta noche. Y por supuesto, gozando de las palabras que hemos aprendido de la palabra de Dios. Espero que esta noche te haya ayudado. No olvides autocontrol, observación de la belleza, tener calma, hacer una pausa y, sobre todo, ser agradecidos. Mi nombre es Boris Darmon. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 7 en punto.